you <laughs> Tem um no A, o outro tá na B. Banana. Pode avançar meio aí. ¿No, me tiene, no tiene, ninguna plata Let's go. ¿Cómo no tienen una? tengo chaleco, Nada, nah, tenés una gali No es de mucho Ey, esa flash Ay, joder, joder, joder, joder. Yo no soy No, vos no, baro, baro, no o sin galera y chucha la esquerda esquerda verde mete bala <coughs> <coughs> <coughs> mira verde de. Oh, Revisando primero? ¿No hay que entrar a ¿Pero no nipe Espera. Tiene unos caos, p. É o geral aí, que hein, não? Isso, Quer cara. voltar? Eu volto. Vamos voltar na bala, geral. Bora. Eu quero um de tem um, passa direto. A biblioteca cá Xuxa Acordar Xuxa vindo Entrando, entrando agora Xuxa I Pula direto à piscina Okay. I'm calling for a job in the world. It's not <laughs> oh, it, it, it, safe. Me mató el otro. O si no, está hasta medio. Ah, eh, está larga la peta, no nomás, papá. Sí, si que sigue ahí. Anda ahí, mamá. Izquierda Izquierda, izquierda, izquierda. derecha Great soy primero! ¡Tres pa' acá, no a ¡Trae ¡Tres pa' acá! ¡Tres para acá! 8 a cinco y vos cinco a cuatro! ¡Yo voy mejor que vos! ¡Hasta el lobo a dos te está te digo, digo ¡Dame, Otro, no me... la ¡JESUS! Pie, me va a dar una P. Y me compro esto. No sé qué, qué hicieron, pero sí, No, we have started the round. Sí, ¡Puta! ¿Qué me tiraron? No sé qué ¿Qué me dó de la Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos. you very much. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Nossa, mas. a carreira carroça.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 debo cuidar y el balcón Show it. un apartamento no se acerquen mucho a, a Ena un apartamento y otro en el IP ¿También? hay dos en el apartamento y ahí ahora tanto... espero ¿También? ganar de Pero una vez dos, de dos dos hay Ena o sea, que venga mira que ha haciendo contigo por ahí atrás Eu vou. A. throwing smoke. Mola Fire. Ah. Ah. Me gracias, Nada no hay nada. Nadie. Nada. Ahí van. Niña No, acá no van. Rotá. Roto. Roto. Lina. Pasco Shusha. Hola, chavales. Ah, dos. Buenas. Y bueno, 77. Ay. Compra B. ¡Chama! Está bien, caballeros, esto es I don't. tiene scout ¡Ah, Nin! ¡Ah, Nin! ¡Ah, Nin! ¡Ah, Nin! C4 Voltando Nin! para allá! sc Yo le pegué piña. Yo le pegué la piña. Throwing flashbang. ¿Por qué me está dando la? Bien. ¿Y al humo? No ve ninguno, hasta ahora. Papá, no te muestres, quédate ahí. No sabía alguno, te aviso. Se tapa. Rotar, rotar, rota. Grenade. Sería una opción de los seis. en toda la ronda y le pegé a ninguno y ninguno me pegó así ah, le pegé al Betogi Proxy it, oh, el Proxy Shwat! Flash bank out. Laying down the smoke. Fire in the hole. Not a motley, not a Chow, chow, chow. Rampa uno. Déjalo, papá. Yo ya estoy en un lugar lugar. Tiene una esquinita. Anda, anda, anda para Qué rostro, yo lo vigilo. queda más tiempo. Si rullar en nada, rullar ve. No, yo te di. tocado yo <SILENCIO> vi en banana Aquí. ¡Cuatro! No te ahí lo mata era como un polis de nuevo con time! Roger that. <risa> no, no, no. tiene medio, a ver dale, se no, no, no, no, le. se no, no, no, escucha, escucha, El el que hacer cargo. <ríe> Arma gratis, le dije! Igual, pero... ya pero mamá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Acá hay uno solo Acá hay uno solo que escucho Plante, ¡Déjalo que plante! Ah, hay para la CT. ¡Pasó para la iglesia. Tengo promedio. Cuidado con la coche azul. ¿Iglesia? Papá, atrás CT. tiempo, da no, para ganar. Si te... 30 5, porque los quise matar, ¿cómo va a ser? ¿Por qué no hubieran hecho? Tiene que plantar ahí, no le va a dar para llegar allá Ok, 3 no a 3 no a 4 no a 3 bueno tenemos que ir finalizando por, por el video de general y nada dejen sola like, que eh, suscríbanse y crean la camperita y nada si nada más que sí, yo me despido